Hola, soy Gladys. Hoy les presentaré información sobre tocaladoras eléctricas, para que podamos decidir como grupo si queremos invertir en una para nuestra organización. Entonces, ¿qué es una tocaladora eléctrica? Son máquinas. Freezer es una marca popular utilizada para hacer que la elaboración de una variedad de proyectos sea mucho más fácil, cortando las piezas que necesita para sembrarlas, simplemente y con precisión. Algunos modelos avanzados también pueden cortar objetos de tres dimensiones, como cajas y otros tipos de papeles, realizando diseños y patrones, o incluso utilizar un lápiz para escribir fuentes en el material. Otros pueden encanear diseños dibujados a mano o imágenes para cortar directamente en su material de elección. Dependiendo del modelo, los materiales que se pueden cortar incluyen papel de todo tipo, vinilo, tela y hojas pegajosas como catomanía, hasta cosas tan gruesas como algunas maderas y metales. Si desea una demostración visual de las características de una proclamadora eléctrica, siga las instrucciones de esta proyección para ver un video con una en ella. Si no puede vincularlo aquí, entonces es el primer resultado que quiere que es una preset en YouTube. La miniatura debe coincidir con la foto de abajo. Aquí están algunos de los pros que se me ocurrieron. Con una de estas máquinas podemos mejorar nuestras opciones de recaudación de fondos, ya que uno aumentaría en gran medida el tipo de cosas que podríamos hacer y vender por nuestra cuenta. Cosas como tarjetas de felicitaciones, juguetes de fieltro, artículos de vacaciones como medias de navidad, Adornos de madera o fieltro, letreros de madera, cristal, cristalería, cacomanías de ventanas, cintas para la, para la cabeza y otras decoraciones para el cabello, llaveros y puso abajo. También sería capaz de aumentar en gran medida el número de artículos promocionales que podríamos ofrecer, tales como imanes en una variedad de formas y diseños, tacomanías revestimientos de hilo, hierro en las transferencias para camisetas, recomanías adhesivas para tazas, cuadernos, etc. Todo eso podríamos entonces vender, dependiendo de la máquina que decidamos comprar, tendríamos muchas opciones de proyectos que podríamos hacer, cosas para la escuela como listones para premiar a los niños y banderas, hasta donde nos llegue la imaginación. ¿Qué tipo de problemas podríamos, podría haber si tuviéramos uno de estos? Pueden ser un poco complicados de usar si no tenemos ninguna experiencia con ellas, así que es probable que necesitemos tomar algunas clases o leer, le, leer algunos tutoriales antes de comenzar nuestro primer proyecto. El precio es un poco variable dependiendo de cuánto, de cuánto queramos ser capaces de lograr con nuestra máquina. La mayoría de los modelos básicos son fácilmente alrededor de 200 dólares. Y los mejores modelos comienzan desde los 400. Ya que esto va a ser un poco de una inversión, y estas máquinas son altamente productibles, vamos a necesitar un lugar seguro para poder ponerlas. Las tocaradoras eléctricas principalmente hacen una cosa bien, y eso es exportar. Por lo que todavía tendríamos que imprimir si queremos más de un color. A menos que esperamos poner los materiales en capas, si decidimos que eso es algo que lo, lo que queremos in invertir, vamos a tener que decidir exactamente qué queremos que nuestra máquina sea capaz de hacer. Todos estos factores, por supuesto, afectan el precio. Entre mejor y más capaz sea la máquina, aumentar el precio. Estos son solo una breve descripción de los rangos de precios para darle una idea de lo que estaríamos gastando dependiendo de nuestras decisiones, según las proyecciones aquí. Tenemos algunas de menos de 100 dólares, a otras de 100 a 200, la siguiente sería de 200 a 300, y la más las costosa sería de 300 y más. Estas son mis conclusiones, basadas en mi investigación de estas máquinas. En las proyecciones anteriores, le presenté los hechos, aquí les estoy dando un poco de mi opinión. Estas máquinas son herramientas maravillosas que abrirían una gran cantidad de opciones para que nuestra organización siga una variedad de proyectos y mejore la calidad de los artículos promocionales, la de la recaudación de fondos. Pero un tema recurrente es que pueden ser complicadas para el usuario principiante, y que el soporte del fabricante no es el mejor si no puede averiguar por qué su proyecto le está yendo mal. Esto podría ser problemático porque necesitaríamos a alguien en la organización que pueda utilizar la máquina bien cada año. Debido a que el costo de los materiales y el mantenimiento de las cuchillas que se desgastarán y las alfombras de corte que necesitarán ser reemplazadas se acumulan con el tiempo, tendríamos que tener precaución en el uso de nuestra máquina. Definitivamente será necesario planear cada proyecto cuidadosamente para no desperdiciar materiales o causar desgaste. Eso es todo lo que tengo sobre tosadoras eléctricas para usted hoy. Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contáctese con nosotros vía correo electrónico podría o hacer un comentario más abajo.